Diferencia entre traslados y transferencias Si usted desea cambiarse desde su carrera de origen a la misma en otro campus, puede solicitar traslado en las fechas estipuladas en el calendario académico. También puede realizar esta solicitud si estudia en otra casa de estudios. En cambio, la transferencia consiste en que el estudiante solicita cambiarse desde su carrera de origen a una distinta en nuestra universidad o en otra institución. Estas solicitudes se realizan luego de haber culminado el año académico en curso, durante el mes de enero. Para tener precisión de la fecha, consulte siempre el calendario académico.